Hola, bienvenidos a Subseguros. Hoy vamos a ver un resumen acerca de los filtros que tenemos en el módulo de pólizas. Vamos a ingresar entonces al módulo de pólizas. Y aquí entonces vamos a encontrar el botón Filtros. Desde el botón Filtros, yo voy a poder ver las pólizas que son renovables y no renovables. Voy a poder ver todas las aseguradoras con las cuales tengo pólizas creadas. Voy a poder ver todos los ramos. De cada una de las pólizas, los vendedores, los estados, que son seis estados que tenemos en las pólizas y el tipo de póliza, si es individual, colectiva, agrupadora, póliza hija. Aquí vamos a poder ver si la póliza tiene archivos o no o no tiene archivos adjuntos, las categorías que nos permiten clasificar la póliza y aquí vamos a poder ver si la póliza tiene o no tiene pagos creados. También tenemos el botón de acciones globales que nos permite generar remisión por cliente, exportar a Excel todas las pólizas, exportar a Excel pólizas y anexos y eliminar todas las pólizas que tengo acá creadas. También me permite ordenar las pólizas por fecha de inicio, fecha fin y fecha de creación. Cada póliza tiene un botón de acción al lado derecho que me permite ver la póliza, editarla, renovarla, generarle una remisión, eliminar la póliza, añadirle una tarea o añadir una observación. Aquí también tenemos el filtro por producción, fechas de vencimiento, fechas de creación y fechas de expedición de la póliza. Con este filtro complementamos el filtro de fechas. Y desde aquí vamos a poder buscar la póliza por número de póliza, por nombre de cliente, documento de cliente o por el riesgo. Tenemos aquí reiniciar filtro, cuando queremos ya volver a, a limpiar el filtro y tenemos el botón de buscar. Con estos filtros ustedes pueden descargar la información específica, solamente la que necesitan y no toda la información que tienen creada en, en la plataforma. Espero que les haya servido el video. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.